¿Te sientes angustiado? La angustia es una inquietud que se genera en nuestro interior. Trata de robarnos la paz y aniquilar nuestro bienestar. En tales momentos que desestabilizan nuestro ser y se genera un desborde emocional hemos de acudir a las extraordinarias verdades de la Palabra de Dios. Ella nos da vida, nos reconforta, nos confiere certeza y convicción del extraordinario cuidado que Dios tiene para con quienes confiamos en Él. Al hacerlo, experimentamos de manera inmediata fortaleza, regocijo, paz. Escuchamos la dulce voz que nos dice, mis ojos están puestos en ti, estás bajo mi especial cuidado, yo estoy contigo. No te dejaré desamparado No permitas que nada te turbe Cristo venció al mundo Confía en Él